aquí donde estamos ubicados, en la Plaza Italia, una de las mejores plazas y más bonitas que tenemos aquí en la provincia de Mendoza. Y vamos a hablar con el Secretario de Turismo y Cultura de Capital, vamos a hablar con Felipe Rinaldo, porque se pone en puesta puesta en marcha, digamos, esta nueva fuente, en realidad ya es nueva ahora con todo lo que le han eh, realizado, muchos trabajos que se han realizado en todo este tiempo y se serán presentados en el día de hoy tal como vos decís, más o menos ha llevado tres meses de, de obra la idea lleva más, más tiempo ya obviamente cuando el consulado de, de Italia y Fondo Italia eh, se reunieron con Ulpiano Suárez y, y nos traían la propuesta de generar eh, una representación de la, de, de la Divina Comedia del Dante en esta plaza, su plaza digamos, la nuestra, la de todos y bueno, ahí se trabajó sobre el proyecto Orlando Leites es el artista que trabajó sobre esto y hoy en día ya tenemos una nueva Fuente aquí en nuestra Plaza Italia, que esta noche eh, Queda formalmente inaugurada ¿sí? bueno, ¿Qué se ha intentado establecer Justamente eh, lo que están observando Los mendocinos en imágenes? Bueno, en realidad el artista le puso todo por amor Es una de las, de las últimas este, eh, Versos de, de la Divina Comedia Y está representado el infierno El purgatorio y el paraíso Ahí vemos a los personajes en la fuente La fuente hoy en día quedó con 85 metros cúbicos de, de agua tiene representación de lo, de lo que son esto, estos momentos de, de la Divina Comedia hay eh, más de 140 picos que van a eh, voy a dar mucho detalle, lo van a ver esta noche seguramente, pero hay más de 140 picos que generan bruma, efecto torbellino bueno, va, ha quedado hermosa la fuente anoche estuvimos probándola con el equipo y la verdad que este, es un elemento ornamental eh, más que tenemos en la ciudad y que vecinos y turistas van a poder disfrutar a partir de esta noche veo que se están haciendo bastantes cambios en toda la plaza en sí, no solamente en la fuente. ¿no? El equipo de infraestructura del municipio ha trabajado fuertemente para dejar eh, en condiciones toda la plaza a sus alrededores porque algunas calles se han repavimentado, se, se ha eh, cambiado la pintura vial también, eh, algunos cordones, bueno, se ha restaurado también parte de, de las acequias con la piedra bola típica, algunas baldosas también que se han eh, cambiado, bueno, el equipo de restauro del municipio ha estado trabajando sobre las esculturas de las fuentes menores que también tiene la plaza una reforestación y acá vemos el equipo del municipio trabajando a full para dejar impecable la plaza que esta noche podamos disfrutar todos a partir de las 20.30. 20.30 entonces es la cita. Invitamos a todos los mendocinos. Están invitados todos los mendocinos y los turistas que estén en nuestra ciudad y que estén viendo el, el canal. Eh, vamos a tener una intervención artística también con, con elencos nuestros de, de aquí de la ciudad de Mendoza. Y una gran sorpresa al cierre que me pidieron que no lo diga porque, bueno, es una sorpresa. Así que están todos más que invitados.